Desde la Delegación La Plata del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires queremos saludar a todos ustedes, tanto activos como jubilados, en este día tan especial en donde festejamos el Día Internacional del Notariado Latino. Queremos invitarlos a participar el 13 de octubre a las 20 horas, en un acto cultural en la sede del Colegio Central eh, para festejar este día. También queremos saludar y agradecer la participación de todos los colegas que brindan su tiempo y su espacio en las comisiones en el seno de la delegación. Aprovechamos la oportunidad para convocarlos a festejar conjuntamente con quienes reciben medallas a la fiesta de fin de año, que pronto haremos la invitación correspondiente. Aprovechamos por último la oportunidad para poder convocarlos a participar de todas las actividades que realizamos en el seno de la delegación y más que nada a los jóvenes y nobles de este distrito a que participen en todas las actividades que realizamos. Brindamos con todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo y un cariño grande para todos.